para aclarar un poco las dudas, que han las dudas que han tenido durante el desarrollo aquí en Minecraft, que de hecho por aquí estaban construyendo un poco. Una de las dudas que más eh, han tenido los inconvenientes que he notado bastante es que durante el desarrollo ustedes pueden llegar a abrir muchos huecos, es completamente normal considerando que esto fue un poco de la que no Es un poco normal considerando que con el clic izquierdo nosotros quitamos los bloques y se hacen huecos gigantes. Ahora la pregunta es cómo rellenarlos. En este caso, puede eh, ser un pequeño tip: en caso de que ustedes tengan mouse ratón, con el clic central ustedes pueden escoger en su mano el bloque que ustedes están viendo. Es decir, como pueden ver, yo si estoy viendo este bloque de tierra. Y yo sé que lo estoy viendo porque se le hace un pequeño marco negro alrededor de él, que es como que el bloque que yo estoy señalando. Si cambio de este, ven que el marco cambia. Si le doy al clic central del mouse, me da exactamente ese mismo bloque. Y con el clic derecho, nosotros podemos lograr otra vez tapar los huecos con el mismo bloque que lo hicimos. En este caso, estos bloques son un poco distintos, pues este tiene césped por lo cual hago lo mismo, lo miro y con el clic central del ratón lo puedo eh, tener en mi mano y terminar de tapar pues, el hueco ahora la, ahora la otra pregunta que pueden llegar a tener es en caso de que no tengamos mouse o que mouse, nuestro mouse no tenga scroll de clic central como pueden ver arriba de los bloques tienen un nombre por ejemplo este es tierra y este es bloque de hierba nosotros al presionar la tecla E abrimos el, el inventario Si en el inventario le damos a esta pequeña pestaña que es una lupa Como pueden ver, estas son pestañas Si le damos a la, pe a la pestaña perdón, que es una lupa Y ponemos el nombre del bloque Nos sale el mismo bloque Por ejemplo, esta era tierra y esta era césped Busco el césped oh tierra con programa. Haz ah, bloque de hierba, se llama bloque de hierba. Aquí está. Bloque de hierba. Y de esa forma, de esa forma también podremos eh, utilizar eh, invocar los bloques mucho es acerca de la gente ¿qué sucede si nosotros estamos en el juego y presionamos la tecla C se nos, abrirá, se nos abrirá un menú que es Code Builder este menú se suele utilizar para cuando, cuando se hace Minecraft Education con programación eh, por lo cual es una mecánica que tiene el propio Minecraft si nosotros damos a la tecla C sin querer inmediatamente se abre esta pestaña y nosotros si le damos a la X esta pestaña se cerrará sin embargo nos va a poner el agente el agente es como otra mecánica del juego que una vez programado este puede hacer cosas automáticas sin embargo como este no está planeado para este proyecto eh, puede ser un poco molesto para algunos sin embargo el agente no molesta en nada lo único que no nos permitirá es eh, construir sobre él y en caso de que nos moleste eh, me tendrían que avisar porque yo para poder remover los agentes debo utilizar código en este caso doy remove y yo lo puedo remover. Así que en caso de que ustedes se les aparezca la gente por un error de dar la tecla C, me pueden avisar eh, con tiempo para yo poder eh, removerlo. La interfaz eh, del juego. Si nosotros damos a la tecla e, se nos saldrá el inventario de nuestro personaje. Este tiene diferentes pestañas como podemos ver. La primera pestaña, que es el bolsito, está acá, es la pestaña alimentaria de nuestro personaje. La barra de abajo representa el cinturón de nuestro personaje, es decir, lo que podemos seleccionar rápidamente. El cinturón de nuestro personaje es el que aparece en la parte inferior y es la que podemos seleccionar. A, o a través de la rueda del mouse, puedo cambiar entre ellos, o a través del teclado numérico del mouse, que están numerados en orden del 1 hasta el 9, podremos acceder a ellos. Y, lo, y los compartimentos estos compartimentos son el inventario propio el personaje que podemos llevar encima, cargar encima y que podremos transportar pues desde nuestra por decir maleta hasta nuestro cinturón La segunda pestaña que es el baúl con el librito nos permitirá abrir el resto de pestaña que lo vamos a necesitar para construir en estas pestañas se nos abrirán múltiples que la primera es eh, acerca de los bloques de construcción. Los bloques de construcción son los que propiamente tienen juego para hacer las construcciones como paredes, techos. Eh, estos bloques cuando tienen una tecla más quiere decir que vienen diferentes presentaci presentaciones. Por ejemplo, la madera. Podremos tener una, una madera eh, café clarita o una madera morada o azul lo mismo va para todos los bloques que tienen el mouse por ejemplo en este caso la piedra puede tener diferentes colores y hasta formas por lo cual estos son los bloques eh, creativos por decir así que nos permiten hacer nuestras construcciones el segundo que hace referencia al equipo son las herramientas que tienen nuestros diferentes personajes que son las armaduras, las herramientas, las armas y etcétera eh, no vamos a utilizar mucho esta pestaña y los objetos son los eh, objetos que no propiamente tienen que propiamente tienen alguna característica en especial. Tenemos antorchas que nos permiten alumbrar áreas. Eh, tenemos cubos de agua o de lava que nos permite poner agua o lava en el juego. Tenemos los diferentes lingotes de los materiales. Y esos po objetos, por lo general, no suelen tener representación física en el mundo. Es decir, por ejemplo, un lingote de hierro no tiene un bloque en sí, sino que es un objeto y otro sí por lo cual esa pestaña no la vamos a utilizar mucho ya el resto son utilidad, por ejemplo los cofres, eh, son los cofres los, los bloques que nos permitirán guardar eh, materiales sobre ellos es decir, eh, guardar nuestro inventario por decirlo así y por último tenemos la naturaleza que hace referencia a todos los objetos de la naturaleza propios del juego es decir, aquí encontramos los que viene siendo los troncos, los diferentes troncos que tiene el juego, eh, la piedra, el césped, la tierra, y por último, la última pestaña es eh, la pestaña de búsqueda. Esta pestaña la podemos utilizar o bien para que nos aparezcan todos los objetos directamente en la misma pestaña, o bien para buscar algo en específico, por ejemplo, un bloque de diamante, nos retornará inmediatamente el bloque también por lo cual es muy útil para, por si estamos buscando algún bloque en específico con el nombre esta situación donde podemos ver los ítems flotando cuando los ítems están flotando sobre el piso es que se pueden recoger es decir, si nosotros pasamos por encima con nuestro personaje pueden ver que estos los recogemos y se nos pasa a nuestro inventario nosotros los podemos tirar con Q, con la tecla Q y al pasar encima de ellos se nos devuelve a nuestro inventario, por lo cual si yo puedo tirar todo el inventario y recogerlos. Y aquí vendrá la duda para muchos y es entonces cómo eliminarlos si ya no los necesito y ya no me caben. ¿Cómo los elimino? Si nosotros salimos a la segunda pestaña, nosotros podremos tirar los objetos a esta pestaña, los arrastramos, le damos clic, los arrastramos y los soltamos. De esta manera eliminamos los bloques sin que caigan al piso. Es importante soltarlos en este menú porque si los soltan afuera, los tiran al piso. Y de esta forma también podremos eliminar los objetos que ya no necesitemos.